Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos el Astron Rex, bien a full Porque venimos tocándolo medio de costado, medio de lateral, medio que medio No le venimos dando tanta bola en el sentido de que no venimos profundizando ni jugando batallas con él Jugué dos batallas, básicamente una el otro día eh, con Harlo ahí en pelotón, en directo Y hoy decidí jugar una batallita más, ahí una... una... Básicamente una random ahí, a ver qué onda, para ver qué pasaba con el tanque en sí Si me gustaba, si no me gustaba, cómo se maneja, cómo se mueve Y bueno, podemos ver que es todo tier 8 A ver, no es la partida del año, ni mucho menos Pero es una partida normal Y me gustó por eso, porque es una partida normal No tiene nada de, de, de espectacular, ni mucho menos Es la típica partida que vos podés llegar a jugar en una partida normal Sin que decís, bueno, te salen todas o no te sale ninguna pero Bueno, más o menos, ahí fue y es lo que fue, entonces quiero mostrársela para que vean directamente qué es el tanque, ¿bien? Para que vean ustedes si valen o no la pena, porque realmente estoy haciendo directo todos los días acá en YouTube. Los invito a que se suscriban, que dejen ese likeito. Los que quieran hacerse miembros también, vamos a empezar a poner los miembros arriba, eh, destacados también en el canal para que aquellos que, bueno... Tengan ganas y apoyen económicamente el canal También obviamente lo vean reflejado Porque es así, vale la pena Pero bueno, más allá de eso Lo que sí quiero decir es que eh, Vamos a ir directamente ya a la partida Me pongo los cascos, los auriculares Y vamos directamente a ver Qué nos depara el futuro Auto eh, Automáticamente pasamos de AP Munición estándar Que está penetrando unos 190 Una velocidad de 945 metros Lo que no está mal, pega unos 320 la PCR 1181 metros por segundo Penetración de 250 Lo que no está nada, nada mal Y decidimos eh, en esta partida Que estamos aquí en Glaciar Todo, todo, todo, todo, todo Full 8, o sea, todo Full Tier 8 Estamos a punto de eh, empezar a ver bien Analizar para dónde nos conviene ir No me conviene para la zona de pesados ¿Por qué? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesados que son en su tier bastante pesados eh, Con lo cual no me conviene Entonces, ¿qué vamos a hacer? Somos soporte, chicos Este es un tanque soporte bien support No nos conviene ir a primera línea nunca jamás en la historia de la vida Porque no, porque no te conviene Porque te van a hacer pollo Y te van a entrar todo así No, pero es una cagada, con esto te vas con 200 de daño Eso Es una bosta No, no, tranquilo, tiempo a tiempo el guard me espotea. Me detecta. Me guardo un poquito. Hay que tener cuidado. Hay que tener paciencia. Me eh, guardo un toque ahí. Tuk, tuk. No hay artillerías. Después vi que no había artis. Pensé que había por las dudas. Eh, estoy acostumbrado ya que siempre me focusé en las artis. Así que tengo que tener mucho cuidado. Acá tratamos de ver de si podemos llegar a espotear algo por ahí. Pero no estamos del todo seguros. Así que vemos que... El mediano, el CS53, se va por el camino finito, por arriba, por la colina. Eh, seguramente. Ahí está, mira, ¿ves? Bárbaro, perfecto. Vamos a ver si podemos llegar a espotear y pegar un poquito lo que nos dan los demás. Pero están de aquel lado, tampoco que de este lado vamos a poder hacer mucho. Con lo cual no creo que me quede mucho tiempo acá realmente. Ahí va, perfecto. Bueno, es que me conozco. Listo, chau. ¿no? Si no puedes pegar, vete a otro lado, bro, donde puedas pegar, rey. Acá estaba en duda: si ¿sí? ir por abajo o por arriba. ¿Qué Voy para abajo, para arriba, no sé por dónde ir. Bueno, me decido. El Emil. Trato de apuntar. Me como, bueno, me como la piedra. Ok, perfecto. Eh, pensé que iba a salir el Emil de lateral pero para poder pegarle, pero nada. Así que nada. Bueno, típica. Los pesados en A3, A4, A5. Por ahí andan más o menos. Salvo el Emil, que obviamente está torreteando ahí en el centro. Está perfecto. Es lo que tiene que hacer. Y nosotros vamos a tratar de, en la medida de lo posible, intentar eh, ser soporte de los medianos que tenemos adelante. Y del pesadete que está más adelante nuestro. Bien. Eh, el T32 y el CS. Ahí tenemos, mira se nos muestra la ISU. Bien. Tuki adentro, un tiro. Esperamos un poquito. Tuki adentro, dos. Un crítico y ahí está. Listo. Nos la sacan. Pero bueno. Ya tenemos 645 más 388. Lo que hace más o menos unos mil de años prácticamente. Eh, de combinado. Bueno, ahí vemos que me mando la cagada de querer ir por abajo. Pero me, me mandé la cagada. Porque tardé mucho. Mirá lo que me comí. Todas las paredes, bola bien para ver. Están del otro lado, nada que ver. Pero bueno. Eh, ahí trato de subir. Porque dije, bueno, si no, hasta que doy la vuelta por abajo A ver Lo que yo pensé, lo que interpreté Es, al morir, el caza pesado Que estaba ahí, que siempre hay uno, aunque sea Bueno, yo voy por abajo Y trato de comerles de espalda Con un cargador completo Lo hago pollo Entonces, ¿qué dije? El T-32 está muy tocado El CS está ahí en el borde Entonces está estuneado, pum Está traqueado Un tiro más, ahí va uno 332. Ahí va otro. 340. Uno más. 308. Y está muy bien. La verdad es que el lowe no hacía falta que nos tire oro. Porque realmente eh, somos de papel. O sea, el chasis del tanque es, es, es, caca, es caca de mono. O sea, no, no, no. Te entra todo. Todo, todo, todo lo que te tiren. Te entra todo. Y tenemos 1317. Con 500 asistidos. Con lo cual son 5 y 2. Eh, 7 y 3. Bueno, son 1819 más o menos. Por ahí andará de combinado. Con lo cual, 1800 de daño. Ya estamos contentos. Estamos tranquilos. Ya hicimos más o menos nuestra labor. Vamos a ver si podemos pegar algún que otro tirito más. Chicos, recuerden que no solamente siempre el daño que hacen es el daño que hacen real. Sino es el combinado. Bien, porque si vos estás... En un lugar dándole soporte a todos los demás para que peguen. Entonces eh, también influye y mucho. No solamente piensen que el daño que hace uno por su propio cañón es el que vale. Con lo cual también son las dos cosas. suma el daño real más el, el asistido. Que es muy importante. Con lo cual lo que vale es el eh, combinado. Bien, finito. Bien, la clavamos. Tuvimos mucha suerte. Tenemos... 1917, prácticamente 2000 de daño Más 700, son unos 2700, 2600 Más o menos, para redondear eh, Vamos a ver si podemos pegar un tirito más Que ya les digo que... No sé No, no quiero spoilear, pero no eh, Me lo sacan ahí, estoy recargando No sé por qué recargué Listo, Ahí se fue la vida Pero bueno eh, Nada, chicos, a ver Ahora vamos a ver otra replay en la cual eh, Básicamente jugué el otro día Vamos a ver si la puedo subir y, y nada, pasamos directamente a esa Replay Del Astron Rex 105 Bueno chicos, acá estamos entonces En la batalla que jugamos también Con el Astron Rex Estamos con el señor Mauri 296 ARG Y el señor Toxic 7W7 De XT7, eh, el señor más conocido Como Harold eh, bueno, nada, básicamente vamos a ver cómo se juega este tanque. ¿Cómo se juega? Nada, ¿Cómo lo jugué yo en realidad? No soy No soy parámetro de nada. Así que nada, vamos a ver cómo lo jugué en esta partida. Fíjense que tenés dos chances de jugarlo. Más... Un poco más agresivo y un poquito más eh, táctico, estratégico, campero, como quieras decirle. Eh, pero vas a ver que te sirve un montón para spotear. Eh, es un... Es que realmente es, es prácticamente un falso ligero. O sea, tenés una movilidad hermosa en el sentido de que gira muy bien sobre su eje. Y, eh, y para bien, ¿bien? O sea, hay que tener esas dos consideraciones bastante, bastante... mira como... mira Qué rico, mirá. El STB, ahí va. Senos. Che, este tanque siempre me manda máximo al 9. Bueno, pues, y sí, bro. Es que esto... Tiene matchmaking limitado. Eh, cuando juegas en pelotón cagaste, querido Mauri. Pero bueno, ahí vemos. Mirá. Perfecto, tiene una suerte. Ok. Eh, 50B, tuviste mucha suerte. Tendrías que haberte comido un tiro. Pero un Karami no lo quiso así. Fíjese como nuestro flanco. A ver, vayan analizando, bro. El flanco derecho está estable, está consistente. El flanco izquierdo. Está complicado. Tenemos un concept. SS ya está ahí al borde. Ya está. Se lo comieron. Fíjense cómo cayó nuestro flanco izquierdo. Está complicada la cosa. Pero bueno. De todas formas. Vamos a intentar. Dar eh, pelea. Dar batalla. Y. Eh, tratar de. Por todos los medios. Ganar esta partida. Bien. Hay que darle soporte al. Como le dije. Siempre. Siempre. Aston Rex exactamente igual a soporte, bro. Somos soporte, siempre. Eh, no somos cazatanques. Porque no. Porque tenemos movilidad. Porque nos mueve bien. Porque vamos para acá, para allá. Tenemos torreta. O sea, no somos casas. Que estén solamente en cuarta línea sin moverte. Entonces, buee, ahí está, perfecto. Muere nuestro pesado. Que estaba ahí adelante. El M451 de tierno. El pesado. Como muere él, nos vamos. Y le digo, eh, cabrón, vete de ahí, bro O sea, claro O sea, ¿qué haces ahí, bro? Bien, nos dice que sí Ya está. Retrocede Vamos a tratar de Aguantar la partida de este lado Bien, llevamos 281 de daño O sea, nada, bro, nada Cero de asistido, o sea Es una partida más triste, no puede ser Pero bueno, hay que ver Cómo, esto se llama ¿Cómo levantar una partida que está muerta? Bueno Ahí vamos, ahí vamos de a poquito. Tenga paciencia que ya vamos viéndola. Eh, a ver, yo desde acá interpreto por lo general que siempre van a tratar de rushear lo que tenés ahí. Tenés un filter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenés el 257, el Burrasque, el 103, el 50B, el CS53 más el Charfutter. Pero es una banda, están todos aquel aquel lado, del lado izquierdo. Entonces estoy realmente con mucho miedo. Estoy cagado, estoy cagado literal O sea, no sé por dónde van a venir Bueno Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos acá, ¿bien? Ahora, yo cuando me quedo acá, digo Miro para atrás y digo, che, boludo, o sea, ¿me están dando el soporte? O sea, ¿me están aguantando? Si estoy acá, miro, el canal No, nadie, o sea, estoy Solo, bro Si vos estás solo y nadie te banca Te das la media vuelta y te vas ¿Bien? Lo que hago yo, mirá Ahora, otra cosa sería que estén en la vía del tren, el en, por ejemplo, y el Udes y eh, alguno más apuntando hacia la base. Listo, perfecto. Vos das spot y ellos pegan. Pero recién no había nadie. Entonces vos agarras y te vas. Te vas hasta ver, digamos, cómo se van desarrollando la, las cosas. Cómo se va desarrollando la partida. Ok... Eh, Sabemos que está el Progetto, sabemos que hay un par por allá, por C1, tenemos un par de pesados por el medio, el resto se supone que están por el otro flanco. O sea, yo estoy yendo y viniendo. Eh... Mauri está ahí ubicado, está bien, no está mal tampoco. Pero bueno, yo trato de darle eh, un poquito más de soporte eh, a, a Harold que estaba ahí con el Progetto. Y, y bueno, estaba ahí sufriendo Me decía que se habían asomado y le habían pegado un tiro O sea Que no le habían dado mucha ayuda desde este lado y Dije, bueno, pará, dame un segundo que voy te, Por lo menos Intento ayudarte Y esta vez, el proyecto de Burraski y el otro estándar Están como locos Tratando de asomarse para pegarle A, eh, a él, al Harold Que está ahí eh, en, su, en su piedrita eh, Cagado Porque sabe que se le viene la noche soy una banda de ellos. Bueno. Era perfecto. Le pegamos al burrasquillo. Excelente. Adentro. Se asustó y se fue. Porque sabe que está a un tirillo. Y fíjense que la partida todavía no está nada, nada definida. Eh, está muy, muy complicada por ahora. Vamos perdiendo. O sea, tenemos un tanque menos. Estamos eh, prácticamente derrotados. Así que bueno. Tenemos que jugar con inteligencia. Ahí voy midiendo los límites del tanque. A ver si le puedo llegar a tirar algún tirito, algo. Pero no, es que está la vía, está bastante complicado. Hasta que dentro de poco va a pasar algo que ya, como vos seguramente te lo venís olfateando, es que de tanto estar ahí mmm, apuntando el estándar y el proyecto enemigo en C1, en B1, más o menos anda por ahí. Eh, bueno, vamos a entender que. Uy, pasó la chapa del chat. Voy a tener que entender que dentro de muy poquito, o muy poquitos segundos, o poco tiempo, eh, se nos va a venir la noche. Bien, eh, bien buen tiro ese, 3.92. Excelente bomba, le metieron ahí. Muy bueno. Seguimos aguantando, estamos resistiendo ahí con nuestro Astron Rex. Y el pelotón sigue completo, eso es lo bueno. Qué bueno, regresé el tanque, dice <ríe> Mauri. Eh, el CS, ahí está, va para aquel lado. Y ahí mira, ahí está. Bueno, el CS viene a ser eh, de, de soporte al centro del mapa. Para que no vayamos a hinchar mucho en las bolas. Pero yo qué hago, justamente me voy a eso. Me voy a hincharle las pelotas. Bien, me voy a molestarlos a los que están en la base. No voy de una, no voy de lleno. Porque tengo miedo que me detecten de entrada y si me detectan soy pollo, ¿bien? Porque no sabes si hay uno adentro y dos afuera, no sabes si están tres afuera y uno adentro, no sabes nada, porque no se hace un montón. Entonces, ¿qué hacemos? Tranquilos, con calma, tenemos buena movilidad, tenemos buena visión. Hay que asomar solamente la parte de arriba del vehículo que tenemos encima una cúpula hermosa, hermosa y gigante para Subir y poder espotear, ahí va, ¿ves? Listo, lo detecto. Ahí tenés un tiro, 375, nos llevamos el asistido, perfecto, 600, perfecto, 1380 de daño asistido. Vamos a asomarnos una vez más a ver qué podemos detectar. Ahí va, perfecto, Tuc. me despongo ahí, lo vemos. Miren las ganas que yo tenía de pegar ese tiro ahí. Perfecto, 1726 de daño asistido chicos Fíjense lo bueno que es el Astron Rex Para estas cuestiones de estar asistiendo a los compañeros Sin tener que pegar un tiro Acá ya me empieza a agarrar la desesperación Me empieza a picar el cuerpo, me está dando alergia de no poder disparar Me quiero morir, tengo una gana de disparar Bárbara Casi tenemos 2000 de asistido eh, Está ahí el 257, estoy esperando que lo maten Ahí va. Resetean. Tenemos 2.300. Casi 3.000 eh, de daño combinado. Un tiro más. Sabemos que disparamos en... Listo. chao, Adiós. Me voy. 3.000 de daño combinado. Está perfecto. Está muy bien. No está para nada mal. Hicimos lo que tenemos que hacer. Aguantar ahí un poquito. Resistir y dejar que los compas peguen. Bien. A veces no siempre la batalla termina en... Vos tenés que pegar y vos haces el daño. La verdad es que mi daño fue... Bastante paupermo, ahí metemos dos tiritos más. Ahora lo van a ver. Fíjense la precisión que tiene este Astron Rex. Que en los números realmente no parece que fuera tan preciso por esos 0.38. Es que las clavé las dos, bro. Raro. Chao. Tres. No llegamos a ese 50B. Tenemos 1.300 más. 2.300. Lo cual está más o menos en unos. Eh, 3.600, más o menos. 3.700, aprox, de daño. Ahí detectamos que hay algo por ahí. Está perfecto. Yo les dije a los chicos, me espotearon. Así que vayan y ayúdenme que estoy en el horno. Ahí va. Vamos a ver si le podemos pegar un tirito al Charfeuter. Se esconde. Ahí va. Tiki. Perfecto. 1.700 casi. 1.658. Con lo cual, no está para nada mal. Vamos a ver si podemos pegar... Algún que otro tirillo más. Bueno. Ahí se terminó la replay. Está perfecto. Entonces fue victoria chicos. Fíjense que. Fue una victoria bastante compleja. Bien. Tuvimos que hacer de, desde otro rol. Tuvimos que tratar de ayudar al equipo. E hicimos un total de unos 4049 de daño combinado. Bien. 4049, este Aston Rex eh, Que muchos en, en el, cuando hago los directos Me dicen, no, porque no vale la pena Es una caca, a ver Para mí, el tanque también es Un tanto difícil De usar, tenés que tener Cabeza, tenés que tratar de entender Para qué está el tanque En cada situación, bien eh, Si yo hubiese Por ejemplo En esta partida, tratado o intentado De hacer, no sé 3000 de daño, probablemente me hubiesen hecho pelota, me hubiesen hecho mierda y me hubiesen ido del garaje sin nada y sin colaborar con la victoria. Pero bueno, estuvimos ahí para resetear en el sentido de que nos pusimos atrás del arbusto, eh, pudimos detectar y los compañeros pegaron, ¿bien? Entonces eso es lo importante y así yo creo que es como se usa este vehículo realmente como soporte 100%, bro no hay otra que darle, no es un tanque de primera línea, ni mucho menos, no es un tanque con el que va a ser muchísimo la diferencia, un tanque promedio, con el que más o menos tenés que lidiar con esos 4 segundos entre proyectil y proyectil, pero cuando te acostumbres, más o menos va a hacer partidas decentes, así que ya les digo, 4000 de daño combinado no está para nada mal en tier 8 eh, y tier 9 y tier 10, porque esta fue tier 10 tenemos un 50B, tenemos un STB1 un Face 1 y demás un 257, un S35 y con este bichito más o menos as vamos. Así que bueno amigos, eh, muchas gracias por estar. Espero que les haya servido. Que les guste el, el análisis que hicimos ahí en, en batalla del Astron Rex 105mm. Dejas el like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Besos. ¡Muah! Chau chau.